A los buenos días de fiesta por la mañana. Hoy es jueves, pero es fiesta local, es San Cucufate. Y pues, como tengo un poquito de tiempo por la mañana, por la tarde no tanto, pero por la mañana sí, vamos a hacer el análisis y review con distintas guitarras del de cacharro este que tengo por aquí. Muevo esto en plan casero. Esa cosa lo voy a hacer un zoom a ver si funciona. Espérate que es cámara nueva. Así. Ah, el, el Bruguera este, de, de la, eh, una edición especial de, de, la, de, la, de la misma editorial que hacía Mortadelo y filemón ¿vale? Eh, lo que vamos a hacer es compararlo con otros aparatitos que tengo por aquí, ¿vale? Concretamente con, con el Twin y con el champ 25. Y eh, voy a utilizar varias guitarras, aquí tengo ya dos fuera, tengo aquí otra tirada por los suelos, ¿vale? Eh, ahí que se vea y luego sacaré también un par de ellas más vale y voy a quitar zoom si no se me ven todos los granos de la cara y qué tol no al contrario así que se vea todo muy caserito todo muy muy profesional mirando a la pantallita en vez de mirando al objetivo y nada esto es lo que hay eh, lo voy a probar a volumen primero estilo acústica es decir más alto que esto, eh, sorprendentemente, para ser un amplificador de válvula, suena muy bien a muy bajo volumen. Es decir, que si no molestas en tu casa tocando eh, con una acústica, no vas a molestar si quieres tocando con este ampli, porque puedes conseguir un volumen a un volumen muy bajito, la actualización adecuada, puedes conseguir un sonido muy muy muy aceptable Y le vamos a ir subiendo el volumen eh, hasta ponerlo a toda castaña. No sé si espero que, la, que la, el micro de la cámara lo aguante porque el sonido va a ser el de la cámara y en ese volumen lo voy a comparar también con el Champ 25 que tengo debajo que por cierto suena un poquito más, más flojo ¿vale? el, el, el Bugera que se supone que, que son 22 vatios suena con más volumen que el que se supone que tiene 25 vatios que es el, el Champ 25 y bueno con el Twin no lo voy a comparar porque son bichos totalmente distintos pero lo que sí voy a hacer es enchufar el Twin porque una de las virtudes que he encontrado que tiene el buguera este es, eh, prácticamente no tiene ningún ruido de fondo. El Twin, por ejemplo, tiene más ruido de fondo. Eh, y eso lo vais, lo vais a poder apreciar. Bueno, voy a dejar la ah, cámara así un poquito más lejos, ¿vale? Para que no le venga el sonido directamente. Entonces lo primero que vamos a hacer es encender el aparato Le damos al, al pobre. Eh, y la review la vamos a comenzar con, con la Squire de aquí la telecaster custom en 2 porque tiene 2p90 bueno tiene porque tiene 2p90 o no no pero vamos tiene 2p90 y o, os voy a mostrar la ecualización voy a hacer zoom un poquito así ups no tanto ahí así eh, zoom como, se nota que la cámara no es muy buena porque el zoom hace ruido eh, tengo el volumen limpio a tope el volumen de, del canal sucio a tope también, son estos dos, ¿vale? Eh, la ganancia, voy a empezar primero, aquí estamos un poquito alto voy a empezar desde el 3, en el volumen me refiero en el, en el de, del canal sucio, y la ecualización voy a utilizar una ecualización relativamente estándar, es decir, eh, bajos en el 4,5, medios en el 6,5 y agudos en el 6, ¿vale? Presencia la he puesto en el 4 y la Reverb la voy a poner para que dé un poquito de, de profundidad, la voy a poner en el 3, ¿vale? Bueno, eh, se está calentando, esto hay que esperar un minutillo aproximadamente. Y lo que voy a hacer es cambiar mientras se calienta, cambiar de clavija, poner esta aquí, porque en esta guitarra este tipo de, de clavija no va vale, bien, ¿vale? Entonces, tenemos el tema que te quema, yo creo que habrá pasado ya el minutito. Le damos al power, ¿vale? No suena nada, como, como podéis ver, suena más fuerte el ruido que están haciendo en la calle que, que aquí. Y eh, volumen, lo voy a quitar volumen a todo y voy a subir el máster, el máster, el máster. Digo, el máster lo voy a poner en el, en el 0,5. Y voy a tocar, esto es como prácticamente lo que yo decía antes, un volumen de acústica. ¿Vale? para ahí, ¿vale? Eh, estamos en el canal limpio como hemos comentado lo voy a pasar al canal saturado ya está Bastante aceptable. Prácticamente el mismo volumen que una acústica, pero con, con ya cierto carácter y se puede tocar, vamos, se puede, se puede hacer cositas. Estaba tocando con, con la pastilla de, del mástil. Le voy a poner la pastilla de agudos. canal sucio, perdón, al contrario, canal sucio canal limpio eh, aquí con, con el hecho de tener la ganancia baja parece que suena el limpio un poquito más fuerte hasta bueno, hasta aquí de momento eh, volumen de habitación vamos a ir subiendo el volumen poco a poco Bien, le he puesto el volumen master al 3, eh, yo creo que con esto ya se puede ensayar, ¿vale? Ya este volumen está todo, eh, cuando tocas eh, suena limpio, no suena distorsionado, salvo que le pongan lógicamente el canal saturado. Y este volumen, eh, insisto, permite ya, eh, salvo que estemos tocando heavy metal, si lo que tocamos es, pues, si tenemos un vintage 22, o sea, un, un, un amplificador clásico, pues lo que vamos a tocar es... Un, pues blues o rockabilly cosas así con este volumen ya se puede tocar claramente en un bar vale entonces lo voy a voy a ir subiendo poco a poco esto todavía es un poquito flojo subo más Tope este es el, la pastilla de, de graves, ponemos la pastilla de las dos pastillas juntas. Toco menos que... no toco yo poco ya Bueno, eh, vamos a seguir subiendo el volumen Vamos el volumen al 5 Creo que por aquí más o menos anda ya el, eh, el punto de rotura Es decir, el punto en el que el, el ampli, si le aprieta, ya rompe Ya empieza a distorsionar un poquito Subimos seguimos tocando volumen de acústica subo un poquito más un poquito más seguimos estando limpios un poquito más todavía no rompe y ya a tope está rompiendo pastilla de en medio pastilla de agudos ¿vale? tono muy muy muy muy muy rock and rollillo y ya la última prueba como veis el volumen Perdón, el volumen, el, el ruido de fondo, Ten en cuenta que son pastillas simples, se mantiene totalmente controlado. Y como decía, última prueba, a toda pastilla. Volumen ya está a tope, no he, esta vez no he hecho pausa, ya se escucha un soplidillo, pero vamos, es que, es que está a tope, es que está a tope de lo que da el, el cacharro. Y vamos a ir subiendo poco a poco el volumen, empezando por la pastilla de, del mástil. Tiene ahí en los agudillos una pequeña rotura súper chula. La guitarra no está afinada, pero bueno, afinada es de mariquitas como dicen por ahí. Subo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Aquí ya está rompiendo un poquillo y yo lo que suelo hacer es lo siguiente: yo pongo la, estoy cuando estoy acompañando la pastilla de arriba a muy poco volumen. Bueno, lo que yo hago es lo que hace un montón de gente. Bueno, esto es que no que estoy inventando yo la rueda ahora mismo. Y cuando tengo que hacer solo hago traca. Y hago. ¿Veis cómo ya está rompiendo bien? Le voy a quitar la reverb para que se suene, no suene la reverb Cuando está a tope no es bueno ponerle mucha rever. Estamos tocando con el canal limpio, ¿vale? Voy a dejar en, en la pastilla de abajo y eh, para que se vea cómo, cómo va limpiando. <risa> que te caga es que no hace falta el canal saturado no hace falta para nada es que no hace falta con este solo canal limpio toda hostia ya está pero vamos a ponerlo eh, voy a bajar el volumen de la guitarra ya está cambiamos de canal ya suena un poquito más de soplidillo y canal saturado eh, con la ganancia al 3 <risa> Eh, que mal toco eh, sí? el modelo era cuál era en fin lp90 lts lp90 vale, esta la compré en el creo que fue el 2006 puede ser sí, 2006 bueno eh, Está media final con suficiente total, lo que se trata de que se, se escuche como suelo ampli, no como no como toco yo entonces canal limpio master a tope que ¿Vale? es como me gusta a mi tocar y voy a ir por canal, eh, perdón, eh, la pastilla de arriba y voy a ir subiendo poco a poco ¿vale? eh, con esta guitarra se nota directamente un, un volumen más alto normal por el tipo de pastilla y eso se va a traducir en que va a romper antes y en que el nivel de, de saturación, incluso en el canal limpio, va a ser mayor. Todo eso lo sabéis ya de sobra. Eh, cuando he estado repasando el, el vídeo que había hecho antes, por si lo hacía de nuevo, me he dado cuenta que no se aprecia realmente el volumen. O sea, porque de alguna manera entra una compresión de la cámara, eh, pero el volumen este es brutal, están temblando los cristales. Yo tengo aquí una ventana con cristales y tiemblan. Ya está casi casi rompiendo tengo la paula pues en el 1 está 0 para que se vea 0 vale así ya que tengo una cámara 0 y 1 está totalmente rompiendo, lo que hace es el banjo que tengo al lado, que vibra por simpatía. Y ya está totalmente roto. Con la pastilla de graves no me gusta mucho haciendo acorde. vamos a pasarla a la de agudos. Me gustaba más, eh, en el canal limpio y saturado me gustaba más la otra, la, la otra guitarra. Vamos a pasarlo al saturado. Bajo volumen aquí. Cambiamos de canal. ¿Vale? Y le damos. Vamos a ir subiendo aquí un poquito. Casi limpio. O totalmente limpio. Tu baño no hace más que, que vibrar. Voy a quitar los bajos del todo. que no se le no puede poner tanta ganancia. ¿vale?